les saluda a Marta Matzir de Asociación Maya Ucus eh, tendré el gusto de conducir este programa en esta tarde el programa de la jornada de conferencias que desarrolla se desarrolla en los temas de epistemologías indígenas retos para la descolonización de las ciencias sociales desde abya Yala eh, en este prim eh, primera jornada pues estamos tratando de eh, abordar una temática tan amplia, pero que queremos eh, traer al diálogo eh, este, este tema principal eh, que es de interés para pueblos indígenas y por supuesto desde el espacio universitario, al cual agradecemos a la Universidad de San Carlos de Guatemala por eh, la, eh, el espacio que se ha dado para poder eh, entablar este proceso a través de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Vamos a iniciar eh, haciendo la reflexión del Nahual del día de hoy en el calendario maya, que es importante tener las energías del día de hoy, que significa la, la red, las alianzas, esas, ese tejer de sabidurías que vamos eh, desarrollando en cada momento de nuestra vida, de nuestro espacio, y por supuesto de todos los procesos que se van desarrollando a lo largo de los procesos, no solo de formación, sino también de entretejer nuestras, eh, nuestros puntos en común como organizaciones y como centros eh, académicos de formación. Así que ante el Nahual del día de hoy, recibimos a todas y todos quienes estamos en esta sala y por supuesto quienes siguen por las redes sociales este espacio eh, que se difundirá también a través de Facebook. Así que agradecemos también se pueda compartir el enlace y se pueda socializar para que quienes no pudieron ingresar también puedan seguir el espacio de la transmisión a través de las redes sociales. En este espacio queremos dejarle las palabras al maestro Mario Sosa, coordinador del área de Antropología. Bienvenido. Muchas gracias, eh, Marta. Eh, para iniciar, pues, una buena tarde para todas y todos. Desde la Coordinación del Área de Antropología de la Escuela de Historia, les damos la más fraternal bienvenida a este ciclo de conferencias eh, Epistemologías Indígenas, Retos para la Descolonización de las Ciencias Sociales desde Aviala, que están a cargo del filósofo boliviano Rafael Bautista Segales. Estas conferencias son organizadas a través del programa Ciencia y Tecnología Maya, que está orientado a aportar un acercamiento fundamental a una temática eh, que es nodal al mismo tiempo para repensar la universidad y el conocimiento. En una disciplina como la antropología, esto indudablemente resulta fundamental si pensamos en que nuestro quehacer tiene como punto de partida el reconocimiento, la recuperación y el diálogo con los distintos saberes que hacen parte de las realidades y sujetos con los que hacemos investigación, formación y tratamos de pensar los procesos de cambio social, no solo en el contexto societal del cual formamos parte, sino en nuestro contexto universitario inmediato. A partir de ahí, obviamente es esencial que analicemos y diseñemos lo que, los qué y por dónde pensar la necesaria y retrasada reforma universitaria correspondiente a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin más, quiero agradecer a la maestra Marta Juana López Batzín, encargada de dicho programa, a quienes integran, por supuesto, el equipo de la Asociación Maya Ucush por el apoyo y acompañamiento que vienen desarrollando a este tipo de actividades, eh, y por último, dar la bienvenida a quienes nos acompañan. Como parte de la comunidad del área de antropología, de la Escuela de Historia, de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a quienes se sintieron convocados de organizaciones, movimientos sociales y académicos, tanto de Guatemala como de otros países hermanos, tanto de América Latina como de Europa, que nos han eh, planteado su eh, asistencia y participación. Que salgamos enriquecidos entonces en nuestro aprendizaje crítico de estos dos días de escucha y diálogo. Y por último, agradecer por supuesto eh, a Rafael Bautista Segales por a, a su anuencia a colaborar, a contribuir con nosotros en esta búsqueda de aportar críticamente al conocimiento y al reconocimiento de las epistemologías indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Mario Sosa. Muchas gracias. Por las palabras que nos dan desde eh, la coordinación del área de antropología, eh, vamos a recibir en este espacio al compañero Domingo Hernández Ciscoy, el representante eh, y presidente de la Junta Directiva de Asociación B. Así que bienvenido también a este espacio. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes en Guatemala. Muy buenas noches ya en Bolivia. Porque tenemos dos horas de diferencia. Muchísimas gracias por esta iniciativa, eh, por la apertura que se da. Para Asociación Maya Ocushbe, para nosotros, eh, la descolonización es prácticamente un proyecto de, de, de actual y de futuro. Hemos entendido el daño que esto ha provocado durante estos 500 años a nuestra identidad, a nuestra cosmovisión a nuestra cultura, a nuestro ser como pueblos indígenas. Y por eso, como Asociación Maya Ocushbe, pues hemos venido eh, coordinando con la Universidad de San Carlos, principalmente con, eh, con Marta Juana, con Mario Sosa y, y otras compañeras allá en la universidad y compañeros que están abiertos a estos procesos, porque es importante decir eh, pues estos centros educativos generalmente han sido diseñados no para descolonizar, sino para mantener viva eh, este sistema de, de opresión en contra de nuestros pueblos. Y entonces, para nosotros, pues de verdad, una gran, gran alegría de poder estar en esta tarde, escuchar a un hermano, a un conocido a nivel internacional, que es el filósofo eh, Rafael Bautista, pues hemos seguido sus conferencias, sus escritos, pues consideramos que ha jugado un papel importante para las demandas de los pueblos indígenas a, a nivel de nuestro continente de yala pero también en otras partes del mundo, pues nos ha llevado a la reflexión, nos ha llevado principalmente a encontrar a interpretar los daños que ha provocado la colonia en nuestros pueblos a encontrar las raíces estructurales y pero sobre todo yo digo entender de que que el racismo de que el colonialismo pues les ha servido a las clases dominantes a la oligarquía militar, para ejercer la opresión en contra de nuestros pueblos. Por eso, esta tarde, pues, eh, muchísimas gracias a la Universidad de San Carlos, muchísimas gracias, hermano Rafael Bautista, gracias por compartir sus conocimientos, y gracias a todas y todos los que están interesados, que se han conectado también para escuchar este, esta conferencia. Gracias. Muchísimas gracias al compañero Domingo Hernández por esas palabras en la bienvenida y en, el, en la explicación de este proceso que constará también de dos días, el día de hoy y mañana. Así que eh, tenemos una jornada para poder eh, compartir las ideas y los pensamientos. Muchas gracias. Eh, a continuación tenemos la inauguración de la jornada de conferencias a cargo del doctor Ángel Valdés Estrada. Él es director de la Escuela de Historia, así que bienvenido al doctor Ángel. Muchísimas gracias, Marta Maxir, quien está moderando este evento. Muchísimas gracias a la Asociación Maya Ushubé por la invitación a poder estar presente en la inauguración de estas jornadas que serán de mucha reflexión, de mucha escucha, como bien lo decía Domingo Hernández, y tan necesarias en la academia. Muy buenas tardes a todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos a la Escuela de Historia, aunque ahora de forma virtual, y esperemos que pronto pueda ser ya en forma presencial donde podamos compartir, donde podamos debatir y podemos intercambiar reflexiones y puntos de vista sobre la temática que esta tarde nos reúne aquí, o esta noche, en el caso de Bolivia y otras partes del mundo que nos estén siguiendo, para poder avanzar, porque lo importante es avanzar, ir concretando, ir planteando nuevos retos, alcanzando metas y consolidando procesos. Este evento está siendo transmitido también eh, por el Facebook del Área de Antropología y también por las plataformas de la Escuela de Historia, para que quede eh, no solo grabado, sino que alcance mayor difusión. Desde el inicio de mi gestión, que van a ser casi dos años, eh, con la maestra Marta Juana López, hemos estado hablando de la necesidad de abrir precisamente estos espacios. Y desde la Escuela de Historia cuenten con el espacio, con el apoyo, con el entusiasmo y con el deseo de que podamos consolidar estos procesos. Mi ilusión siempre ha sido que pudiéramos tener las distintas asignaturas en, no solo en antropología, porque a veces lo reducimos solo a antropología, y deberíamos de pensarlo más allá. En el caso de la Escuela de Historia, pues en la carrera de Historia, en la carrera de Arqueología, en el profesorado de la enseñanza media de la historia de las ciencias sociales, porque en el caso del profesorado estamos formando a los futuros profesores y profesoras de enseñanza media, y eh, qué mejor aporte como escuela podemos dar que estas profesoras y estos profesores lleven estos conocimientos a las aulas de los institutos, de las escuelas o de los colegios donde trabajan. Así también de la Licenciatura para la Enseñanza Superior de la Historia y las Ciencias Sociales, que sería también diseminar, todo este conocimiento en las distintas carreras en las cuales las compañeras y los compañeros desempeñen su labor docente, su labor educativa. Por lo cual yo celebro que podamos tener estos encuentros, estos momentos, estas eh, reflexiones de una temática tan necesaria de reflexionar, sobre todo en una coyuntura como la que nos está tocando vivir, primero en, a lo interno de la Universidad de San Carlos, con una crisis económica, política y social muy fuerte. Llevamos un año precisamente en esta crisis, sin atisbos de lograr una solución a corto plazo, donde vemos que se polariza cada vez más por una de las partes la posibilidad de llegar al diálogo. Y pienso que estos nuevos planteamientos epistemológicos nos llevan a eso, al diálogo, a la reflexión, a la escucha, y a la búsqueda conjunta de soluciones a los distintos problemas que tenemos en la vida. No solo a nivel individual, a nivel personal, sino colectiva y socialmente hablando. Por lo cual, celebro, insisto, en que se estén eh, llevando a cabo estas actividades. Aplaudo el esfuerzo que Marta Juana ha hecho durante años en nuestra escuela. También el apoyo que desde el área el maestro Mario Sosa está dando a este tipo de actividades. Y le agradezco profundamente al filósofo boliviano Rafael Bautista Segales por estar con nosotras y con nosotros y por estar anuente a compartir sus conocimientos en directo. Como bien lo ha mencionado, pues hemos escuchado sus conferencias, leído sus trabajos, pero escucharlo de viva voz será más enriquecedor para cada una de nosotras y de nosotros. Espero que tengamos una actitud abierta, porque nos vamos a enfrentar, sobre todo quienes eh, no estén inmersos en este tipo de planteamientos epistemológicos, a escuchar nuevas formas de conocer la realidad. El conocimiento de la realidad no se reduce solo a una manera de ver, son miles de maneras de ver, miles de millones, porque está conformada por seres humanos con distintas identidades, culturas, idiomas y formas también en que han sido educadas y educados. No sé si llamarle educación cuando ya ha sido también tan, digamos, tan reducido y tan cerrada la posibilidad de escucha de nuevas formas epistemológicas. Pero tenemos que romper ese paradigma, tenemos que crear uno nuevo, uno nuevo donde nos podamos encontrar, donde podamos complementarnos, porque el conocimiento es eso es complementarse, no es anteponer una forma de ver sobre la otra, sino que se vayan interrelacionando para una mejor convivencia humana. Les agradezco que estén aquí, les agradezco el gran trabajo que han realizado para poder eh, llevar a cabo este evento, uh -huh. y reitero el apoyo de la Escuela de Historia a no solo esta actividad, sino a otras actividades que podamos realizar en conjunto con la Asociación Maya Ucuspe, para la cual siempre van a tener Abierta a las puertas de la Escuela de Historia. Que pasen una feliz tarde y empecemos en este proceso de aprendizaje mutuo que será muy enriquecedor para todas y para todos. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Ángel Valdés. Muchas gracias por ese eh, espacio que se ha brindado, esas palabras que se han eh, puesto acá en este diálogo y pues eh, Pasaremos a la segunda parte de la agenda, en la cual se pues, eh, tendrá a cargo eh, la maestra Marta Juana López. Ella es la principal impulsora de este espacio, a quien nos le damos nuestro agradecimiento también por todo ese impulso y esa tenacidad en poder eh, lanzar estos espacios, proponer, eh, trabajar los programas que todos sabemos que detrás de un evento hay una organización metodológica, logística amplia de mucho tiempo. Entonces, agradecemos. Ella es responsable del programa de Ciencia y Tecnología Maya de apoyo a la docencia en las ciencias sociales. Así que... Eh, le agradecemos y le damos la cordial bienvenida a este espacio eh, por supuesto dejarle el tiempo para que ella pueda moderarnos este momento y bienvenida maestra Marta Juana Muchas gracias Martita por la presentación Buenas tardes eh, Buenas noches a la mesa directiva, al maestro Rafael Bautista, invitado especial en esta jornada de conferencia, y a quienes nos están siguiendo en las diferentes redes sociales en donde se está transmitiendo este evento académico. Esta actividad se orienta en el objetivo de analizar y reflexionar en torno al desafío que plantean las epistemologías indígenas a las instituciones académicas de educación superior públicas para la descolonización de las ciencias sociales y todos los campos de las ciencias que demandan la, la realidad sociocultural diversa de Aviala, fundamentalmente la realidad de la sociedad guatemalteca. Ahora tengo el honor de presentar al hermano Rafael Bautista Segales, quien disertará la conferencia de la tarde-noche de hoy y el día de mañana. Él es escritor y pensador boliviano, estudió música, literatura y filosofía. Haremos un resumen eh, de su amplia trayectoria académica-política por espacio de tiempo. Ha sido finalista en el Premio Nacional de Poesía Yolanda Berregal 2003, también en el Premio Nacional de Cuento Bartolomé Arsanz Orzúa del Festival Internacional de Cultura, fue seleccionado para la muestra de, poli, de poesía boliviana contemporánea realizada en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Ese mismo año fue galardonado en el Sexto Encuentro Nacional de Filosofía y Humanidades, realizado en Cochabamba, Bolivia. Ha publicado 20 libros, entre los cuales eh, cabe destacar Pensar Bolivia de eh, del estado colonial al estado plurinacional, qué significa el, el estado plurinacional, hacia una constitución eh, del sentido significativo del vivir bien, eh, la descolonización de la política, entre otros. Ha sido profesor invitado en la escuela antiimperialista, la escuela gestión pública plurinacional, y en la Universidad Indígena Boliviana Tupac Katari forma parte del Consejo Editorial de Bolivian Studies Journal de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Dicta conferencias, seminarios, cursos a nivel nacional e internacional, además eh, de dirigir el taller de la descolonización y la comunidad de pensamiento amántico con la paz y el alto. Es columnista en diversas páginas de información y pensamiento alternativo. Muchísimas gracias, hermano Rafael Bautista, por hacer espacio en su apretada agenda y aceptar nuestra invitación. Previo a dejar el espacio para la conferencia, quiero compartir la mecánica del desarrollo de la misma. Eh, contaremos con 50 minutos para la disertación de la conferencia, tres minutos antes de la finalización de este tiempo. Estaré levantando la manito de la plataforma Zoom en señal que nos haga el favor de preparar el cierre de esta fase. Seguidamente abriremos el espacio de un intercambio entre usted y y los, los y las participantes a través de las preguntas y comentarios que estaremos recopilando en las distintas plataformas en que eh, nos están siguiendo y luego tendrá un espacio de 15 minutos para que responda. Eh, vamos a estar eh, recopilando estas preguntas en, y las organizaremos en, en ejes eh, temáticos para que usted las responda en ese espacio. Bueno, sin más, el tiempo es tuyo, eh, hermano Rafael Bautista. Bueno, este, muchas gracias por la invitación que se me ha hecho. Eh, primero deseo saber si se me escucha bien. Sí, la escuchamos. Ya. Agradecer en primer lugar a la profesora Marta Juana López, a Domingo Hernández, que son quienes me contactaron para hacer posible esta conferencia. Y comentarles algo bastante simpático, que no es anecdótico, sino que ustedes comprenderán que desde nuestras culturas y cosmovisiones, cuando se camina, lo que llamamos acá el Capacñán. Ustedes podrían eh, entenderlo eso como el camino de los ancestros. Cuando uno camina ese camino, eh, nada es casual en la vida. Ayer recibimos la visita de dos hermanos guatemaltecos, eh, de don Eduardo Tuyuk y su esposa, y nos hicieron un presente bastante grato. Además, la también. Eh, la recordación que nos hizo de don Leopoldo Martínez, a quien conocimos en la ciudad de Rosario, en Argentina, hace muchos años atrás. Ustedes creo que lo conocen como el tatapol. Para nosotros fue eso ya una motivación más que suficiente para recibir con gratitud esta invitación que se nos ha hecho porque es como si hubiésemos recibido a los ancestros de ustedes y, con, y que nos estaban dando el permiso para hablar en esta oportunidad a Guatemala, desde acá, desde, desde Bolivia, desde lo que nuestros pueblos han denominado el Tahuantinsuyo, o más concretamente este lugar del mundo, el suyo Desde la ciudad de La Paz, que también en lengua originaria se llama chuquiapumarca. Entonces, para nosotros fue una, una buena señal y la recibimos con gratitud. Tuvimos un encuentro grato y un poco les comenté eh, lo que yo iba a hablar en esta oportunidad. Entonces, entrando en materia, quisiera yo desenvolver en estas dos sesiones algo que hemos estado trabajando, que hemos estado desarrollando y que hemos estado también insistiendo a lo largo de las este, conferencias, los escritos y los libros que hemos estado produciendo. Y también como anticipo del de el nuevo libro que estamos confeccionando y que está tejiéndose de modo lento, pero como decimos, ¿no? el ritmo natural del ser humano no es la velocidad que le imprime el mercado y el capital, que hoy en día básicamente han no solamente desentonado, sino que han desequilibrado completamente la temporalidad humana. La, el ritmo y la dinámica humana es concordante con el ritmo y la dinámica natural. Y ese ritmo y esa dinámica no son veloces, son lentos. Por eso, cuando hablamos de culturas milenarias, estamos hablando de largo tiempo. Cuando hablamos de la ancestralidad, estamos hablando de un horizonte eh, de larga duración. La modernidad apenas tiene cinco siglos y un poco más. Pero en esos cinco siglos, que no son comparables a los milenios en los cuales se han construido las civilizaciones más importantes que han tejido, lo que se llama la evolución de la civilización humana, la China, el indostán, la Maya, la Azteca, los Aymaras acá, el, el tiwanaku etcétera. Estamos hablando de milenios, o sea, cinco siglos no, no son nada comparables a los milenios que tienen nuestras culturas y nuestras civilizaciones. Pero esos cinco siglos han alterado de tal modo todo lo que conocemos como vida, que eh, nos permite en primera instancia ya advertir aquello que el sentido común mismo nos, nos avisa. Eso de que es fácil destruir algo, lo difícil es construir. Construir cuesta tiempo. En cambio, destruir solo puede hacer en un instante. Estos cinco siglos que hemos vivido de modernidad han alterado de tal modo no solamente la economía, la política, eh, la sociedad, etcétera, sino que han desequilibrado lo que vamos a denominar no solo la temporalidad humana, sino el modo de existencia que eh, se preservó por milenios en concordancia con esta relación simbiótica que establecemos seres humanos y naturales. En eso ya queremos advertir algo. La descolonización no parte de un puro gusto folclórico, de ensalzamiento culturalista. No es que nos oponemos a la modernidad por puro afán culturalista de ensalzar, nuestra, eh, nuestras etnias o nuestra cosmovisión, etc. Sino que por las consecuencias intencionales o no intencionales que ha ido adquiriendo el propio desarrollo del mundo moderno y en especial su economía, el capitalismo, es que advertimos que la modernidad posee un núcleo perverso, que ha desequilibrado eh, radicalmente esa eh, relación de respeto que establecíamos seres humanos y naturaleza en casi todas las culturas anteriores y milenarias. Con esto también estamos diciendo, eso que aquí eh, se conoce como sumacamaña y ustedes lo conocen afuera como el vivir bien, no es patrimonio exclusivo nuestro, sino que las culturas más antiguas, las milenarias, por eso llamamos culturas originarias, y esto de originario también hay que aclarar, no llamamos originarias porque hayan estado primero en este continente, llamamos culturas originarias porque han originado todo un sistema de vida en su completitud, desde el sistema de alimentos hasta el sistema de las medicinas. Del, desde el sistema de producción hasta su propio sistema tecnológico. Solo es desde la mirada moderna, desde los prejuicios de la mirada moderna, que aparecen nuestras culturas como atrasadas. Pero esto, como decía, es ya un prejuicio porque la única perspectiva que se toma en cuenta para hacer este tipo de evaluación es la moderna y para que la, la perspectiva moderna haya descalificado y devaluado completamente a las culturas que ha dominado, ya indica un, una suerte de privilegio eh, autoafirmativo de su propia perspectiva como única, como verdadera, como racional, como universal, etcétera, etcétera. Entonces lo que voy a mostrar acá es eh, primero un diagnóstico de la situación actual en la cual nos encontramos y por qué aparece la descolonización, ya no como una opción, sino lo que he eh, titulado la conferencia que voy a, o que estoy exponiendo y que es básicamente el argumento central del nuevo libro que estamos confeccionando. Por lo general, ustedes han visto diversas perspectivas que se manejan en torno al concepto de descolonización. La más conocida, la más difundida también por cuestiones de ubicación hasta geopolítica, que es el colectivo Modernidad-Colonialidad, porque tienen también los instrumentos académicos necesarios y suficientes para que todo lo que emerja de allá, incluso en sus, en sus cordones periféricos, tenga capacidad de irradiación. Este es el colectivo Modernidad Colonialidad. Ellos mismos señalan no es una sola línea, sino son una perspectiva con matices, variantes que poseen entre ellos. Pero... Eh, y aquí quiero empezar a anotar ciertas cosas. Este tipo de perspectivas, que también surgen en otros lados, en Colombia, también ligados a estos grupos, esta, este diálogo que están haciendo en Europa también, sobre todo en España, lo que aparece en Bolivia, en Perú, en Ecuador, etc. Ha sido sobre todo eh, confeccionado en ámbitos de las ciencias particulares, en este caso de las ciencias sociales pero nunca todavía eh, se ha esgrimido argumentos fundamentales en el ámbito de la, eh, lo que vamos a denominar la ciencia primera, o sea, la filosofía como ciencia primera. El, aquí el exponente más destacado de esta posibilidad de establecer una fundamentación de carácter fuerte, de carácter duro, sería la obra de Dussel y la obra de Hinkgelamert. En la medida en que este, ya no hablan desde las ciencias particulares, que eh, por, uh, hasta por tradición han dejado de lado la labor epistemológica dura, que es básicamente el cuestionamiento de los principios, eh, de las premisas, de las categorías, duras y fuertes, de las cuales parten y no la cuestionan, simplemente las aceptan como dadas y que a partir de ahí deducen el conocimiento que producen sobre una realidad determinada, sobre el campo de realidad determinada que su, este, que su disciplina les ofrece. Entonces, hablar de la descolonización en términos fuertes es situarlo en el ámbito de la filosofía. ¿Por qué? Porque para eh, emitir ya no solamente un diagnóstico del mundo, sino proponerse la superación del sistema de conocimiento vigente y hegemónico, uno necesita producir un sistema filosófico. Es decir, estamos hablando de una nueva comprensión del mundo, necesitamos situarlo esto en los tres pilares necesarios que son expresados como sistema de la ciencia. Esto es, en primer lugar, este, una crítica de la razón. Es decir, establecer cómo la razón que es, de la cual estamos haciendo uso puede, no solamente desmontar el paradigma que, se, que estamos criticando, sino cómo puede exponer a su vez un nuevo horizonte de vida, en este caso, de proyecto que en última instancia se traduce en horizonte político en segundo lugar es un discurso del método Este y aquí es donde la descolonización estaría en, desde nuestra perspectiva desde lo que estoy tratando de, de estoy tratando de mostrar la descolonización como producto de una reflexión metodológica trascendental y postmetafísica como eh, el título de esta conferencia. Ya no, como, ya no solo como pensamos las metodologías, porque, como decía anteriormente, las ciencias particulares no discuten mucho acerca de las metodologías que usan para realizar sus investigaciones o de los principios epistemológicos de los cuales parte Y esta es, digamos, un, este, una tarea que debería ya hoy en día de este, enfrentarse porque estamos ante el colapso vertical de todo el conocimiento que se ha tejido, sobre todo en nuestros últimos siglos, como afirmación exclusiva del proyecto moderno. En este sentido... Eh, las metodologías que usualmente, o el concepto de metodología que usualmente se usa, solo establecen los procedimientos propedéuticos de las ciencias particulares. Por eso, cuando yo estoy hablando de método, quisiera que no se entienda como metodología en ese sentido, de simplemente la procedimentalidad de cómo realiza, realizar investigaciones, etc. No, sino que estoy tratando de pensar el método del método. Esto sería ya algo bastante eh, insistente eh, en las últimas eh, participaciones que hemos tenido a la hora de señalar a la, a la descolonización como producto de esta reflexión metodológica este, de carácter trascendental y postmetafísica. Es decir... Bueno, antes de esto, la ter el tercer pilar sería una filosofía de la historia, necesaria también para reescribir toda la historia, que como usualmente se dice, ¿no? la historia ha sido escrita por los vencedores. Bueno, pues la historia moderna es la versión eurocéntrica de la historia que conocemos, la historia de los vencedores, para situarnos históricamente y para desmitificar eh, el supuesto universalismo moderno o la supuesta modernidad universal, necesitamos desmitificar esa narrativa ideológica que ha creado el mundo moderno para autoafirmarse a sí mismo y hacerlo aterrizar en su historicidad, es decir, mostrar a la modernidad como un episodio como un episodio singular e histórico que establecen luchas de dominio y poder que ha establecido básicamente a la modernidad como la administración de la centralidad europea en cuanto centralidad de dominación ante todo el mundo convertido en su ámbito periférico. Entonces ahí también uno ya se dará cuenta de que este, la, la crítica que la descolonización emite ya no es a un colonialismo de carácter clásico, que digamos podemos... Eh, describir históricamente desde la aparición de los primeros de las primeras expansiones de carácter imperial pero también entre comillas porque también queremos señalar que el concepto de imperio posee una exclusiva tradición y esta es la occidental es decir solo podríamos hablar de imperialismo como la ideología prototípica del imperio en la tradición occidental esto es sobre todo roma pero digamos, desde ese, eh, desde ese tiempo histórico podemos decir que el, colonialismo, que el colonialismo clásico reduce a su ámbito de dominación a una mera condición tributaria del excedente que produce. Pero todavía no, es, no estamos hablando del fenómeno de colonización de la subjetividad de los dominados, que es un fenómeno nuevo que ha de producir el mundo moderno. La primera experiencia que eh, podría señalarse como antecedente del de ejercicio sistemático de dominación de la subjetividad de los dominados, sería la dominación alejandrina-seleucida-tolemaica, es decir, la expansión de Alejandro el Magno. Y esto estaría históricamente advertido si es que uno tiene curiosidad histórica al respecto, eh, estaría relatado en los famosos libros de los macabeos, del Antiguo Testamento, en tradición cristiana, en tradición judía sería la Tanaj. Ahí se puede ver cómo ya no es solamente la mera reducción a condición tributaria, sino que se trata de la invasión de las propias creencias, de la propia religión, en este caso de la espiritualidad del pueblo dominado. Y ahí podemos señalar también, Alejandro fue alumno de Aristóteles. Aristóteles es, eh, se podría decir, aunque también sería, sería esto una, una exageración, pero vale la exageración. Aristóteles sería el primer filósofo de la dominación. Y la escuela que crea el liceo sería el primer think tank que hayamos conocido porque él es el que brinda los argumentos, el que brinda la legitimación de esta irradiación de carácter este, imperial que ha de separar a los que considera humanos de los no humanos. Por ejemplo, cuando... Los politólogos hablan y dicen, sin haber leído la política de Aristóteles, que Aristóteles habría dicho de que el hombre es un animal político, este, denotan que nunca leyeron a Aristóteles, porque lo que en verdad dice Aristóteles es sun politikon fissei, sum antropon fisei politikon, es decir, el ser humano es aquel que habita en la polis. La polis es la ciudad griega. Lo que podemos afirmar es que desde Aristóteles ya se piensa filosóficamente la exclusión del campo de donde se produce el alimento para la vida y la, ex, la exclusión de su sujeto, o sea, el campesino en este caso, de las decisiones políticas, porque la se atribuiría el lugar desde donde se deciden las decisiones políticas que afectan a todos, a la ciudad y al campo. Quienes ejercen ese poder de decisión, lo ejercen como eh, usurpación de esa decisión de otros que ya no deciden, sino que es un estamento favorecido el que decide por todos. O sea, aquí estamos viendo una visión aristocrática de la política en, los en, el, en la época de nacimiento del mismo término, del sum politicón, del el humano político, es decir, el que habita en la polis. Entonces, como iba diciendo, es decir, desde ahí podríamos hablar de cómo se está pensando, no solamente eh, afirmar la dominación de un poder imperial, sino de desarrollarlo hasta sus últimas consecuencias. Y esa labor lo hace la filosofía. Entonces, si filosóficamente se ha pensado la dominación, también filosóficamente hay que pensar la liberación. Ahora, ¿por qué filosóficamente? ¿Por qué las ciencias particulares no podrían dar razón de esto? Porque la dominación no es un ejercicio simplemente práctico militar o político, sino que eh, la dominación también es una forma de pensar una forma de concebir el mundo y la vida. Por lo tanto, si yo quiero liberarme, yo no puedo pensar al modo como piensa el dominador. Pero para esto yo tengo, tengo que desenmascarar el modo como piensa el dominador y cómo piensa la, su dominación. Solo de ese modo so, puedo ser capaz de establecer entonces las condiciones de en qué consiste pensar como, como ser libre. Y en tanto, ¿cómo pensar la liberación? Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso ya no es una particularidad, sino toca al fundamento mismo de lo que como consecuencia padecemos como hecho práctico, que es la dominación militar, práctico, política, económica, etc. Pero que en el ámbito del cómo se domina y cómo se piensa la dominación, estaría inscrito, lo que algunos también denominan la colonialidad del saber, es decir la dominación epistemológica. Entonces ahora re retornando en el segundo Pilar de todo esto que aparecería como sistema filosófico si cambias permanente. Perdón este podrían apagar sus micrófonos Entonces, el segundo pilar, que es el algo así como un discurso del método, es la reflexión acerca del método, debe responder a la pregunta de, bueno, hemos sido capaces de describir la dominación que sufrimos. Podemos emitir uno y mil diagnósticos acerca del de colapso de la civilización moderna occidental, lo que está pasando ahorita. No solamente el colapso económico financiero, sino eh, estamos hablando de crisis civilizatoria. Es decir, tenemos uno y mil argumentos para demostrar que este mundo se está viniendo abajo. Y, pero sin embargo sigue en pie. Porque la pregunta acerca de ya no pues, eh, advertir que el mundo se está viniendo abajo, sino desear un mundo nuevo un mundo más digno y más justo debes responder a la pregunta no solamente bueno, ¿cómo se construye un mundo nuevo? un mundo más digno y más justo sino ¿cómo se lo piensa? porque habíamos dicho ¿no? Eh, la dominación también es una forma de pensar y la dominación domina en el ¿cómo deben pensar los dominados? En ese cómo deben pensar los dominados es donde se afirma de modo más definitivo la dominación, porque si el dominado persiste en pensar como piensa el dominador, entonces sus procesos emancipatorios siempre han de fracasar. ¿Por qué? Porque van a tener inscrito de modo sustantivo la reproducción misma de la dominación en el modo que tiene para... Producir o construir un mundo nuevo. Ese pretendido mundo nuevo fracasa porque se lo construye con la misma lógica que la dominación hace uso para reponer las condiciones necesarias, posibilidad de la reposición de la dominación. Entonces, la pregunta por el método es fundamental. Es decir, ¿cómo ahora? podemos construir un mundo nuevo. ¿Cómo sabemos que eso nuevo es realmente nuevo? ¿Cómo pensamos la novedad? ¿Cómo pensamos esto nuevo de tal modo de que eh, lo impulsemos definitivamente y que incluso se haga sentido común? Es decir, que origine un nuevo paradigma de vida. Ya sabemos que paradigma es una convención comúnmente aceptada. Ahorita las cosmovisiones indígenas y lo que se deduce de aquello como horizonte político, por ejemplo, en Bolivia, eso que ustedes conocen como vivir bien, todavía no es un paradigma de vida porque no es una convención comúnmente aceptada. Es más, hay mucho rechazo al respecto. Incluso hay rechazo de parte del, de ámbitos populares, porque la modernidad y el capitalismo han atravesado de tal forma la subjetividad de los individuos que les cuesta demasiado poder abandonar ese horizonte de expectativas que el capitalismo ha sembrado como sentido común. Por eso se dice, es fácil salir del mundo. Lo más difícil es que el mundo salga de uno mismo. Por el, porque para que el mundo salga de uno mismo, uno tiene que sacarlo de adentro. Es lo que se conoce como exorcismo. Es decir, exorcizar esa segunda naturaleza que nos domina, porque es como si nos condicionara y nos ordenase qué debemos comer, qué debemos vestir, incluso qué debemos pensar y cómo debemos pensar, eso que constituye una segunda naturaleza en nosotros es lo que atraviesa nuestra subjetividad y no nos permite un real proceso de liberación. Y aquí eh, uno encuentra en la descolonización el componente fundamental que hace ingresar a este concepto en la, como decimos, en la arena de discusión a propósito de la crisis civilizatoria que estamos viviendo. ¿Cómo nosotros podemos manifestar que vivimos una crisis? Porque la crisis sucede afuera. Estamos viendo crisis en los ámbitos económicos, financieros, político, ético, moral, en todo lado. Pero a su vez también estamos viendo la crisis climática, etc. Pero ¿cómo, cómo sabemos cuándo una crisis es realmente una crisis? Cuando no podemos dar razón de la crisis. Es decir, cuando todo el conocimiento que hemos acumulado como supuesta... Este, plataforma de verdades indiscutibles se vienen abajo. Es decir, cuando las certidumbres que sostienen nuestra vida se caen, se desmoronan, es cuando eh, la crisis toca tierra, toca piso. Y es cuando nos, nosotros mismos nos encontramos en la imposibilidad, en la imposibilidad de dar razón de la crisis es decir, cuando el conocimiento mismo se halla impotente de poder dar alguna luz a la oscuridad que produce la crisis. Entonces, esa es una cuestión que debería abordar la ciencia. Porque la ciencia es supuestamente eh, la máxima producción de conocimiento posible. Pero sucede que la ciencia está en crisis y no ahorita. La ciencia está en crisis desde principios del siglo XX. En los ámbitos científicos, con la aparición de Einstein, la teoría de la relatividad, este, el principio de incertidumbre de Heisenberg, Max Planck, etcétera, la, la física cuántica, todos hablan ya desde ese entonces, los 1920 para adelante, de que la física clásica no sirve ya para eh, describir los fenómenos subatómicos. Y sin embargo, estos mismos físicos que hoy en día están generando una eh, conciencia acerca de la ausencia de un modelo explicativo que dé razón de los nuevos hallazgos que se están produciendo en el ámbito de las ciencias duras, ellos mismos señalan que se requiere este nuevo modelo explicativo y que ahí nosotros tenemos la posibilidad de ingresar en esa arena de discusión señalando de que el conocimiento que ha producido el mundo moderno ha tocado sus límites ya infranqueables. Es decir, ha llegado a un, a un punto en el cual ya no puede sacar más de sí mismo. Pero sin embargo, necesitamos resolver los problemas que ese mismo conocimiento ha producido. Hinkgelamert, por ejemplo, en toda su obra señala algo que es eh, incontrastable o irrefutable. La racionalidad económica actual, la racionalidad económica de la ciencia económica actual, produce irracionalidades. Esto quiere decir que la racionalidad económica no es tan racional como se presenta. Pero este, se presenta como hegemónica, se sigue enseñando, siguen existiendo este, facultades de economía con este conocimiento que ya se ha demostrado de que este, está produciendo irracionalidades y eso también es una demostración de que la crisis es tan álgida y ha alcanzado eh, ribetes tan, pero tan infranqueables ya, de que ni siquiera se dan cuenta quienes promueven este conocimiento de que ese conocimiento ya no sirve o al menos ya no sirve para todos. Servirá para algunos como el 1% de los billonarios o trillonarios del mundo, que incluso ellos mismos ya saben, que o intuyen, por lo menos, porque sus think tanks también están en crisis, ya no están produciendo un conocimiento que les permita irradiar todavía más su hegemonía, ellos mismos se dan cuenta de que eh, la crisis es manifiesta en la crisis climática, por la este, disminución y el agotamiento de los recursos naturales, que no son otra cosa que la rebelión de los límites físicos de la vida. Es decir, el capitalismo se sostuvo en la creencia ideológica y mítica, también vamos a decir, del concepto del progreso infinito. Para que sea sostenible, este, le vamos a llamar este principio de imposibilidad. Para que el, el progreso infinito se manifieste como posible, o sea, para de modo aparente, aparezca posible, pero estamos diciendo ya que es un principio de imposibilidad. Se requiere que la base real que sostenga este progreso de carácter infinito sea también infinito, pero no lo es. La vida es finita, tiene límites, se puede agotar. Pero las pretensiones del capital no lo son, son infinitas, así como es la codicia y la ambición. Entonces esta, esta, esto muestra ya una incompatibilidad que no es tematizada en la ciencia económica y en la ciencia en general, porque parten de ese principio. Entonces, partir de ese principio ya nos muestra el carácter irracional de una racionalidad que ha raptado a la ciencia misma como sostén ideológico de los propósitos de dominación exponencial que caracteriza a la modernidad y a su economía al capitalismo. Y en general a su geopolítica, a su política en general, a la irradiación de su conocimiento, etc. Por eso, eh, la descolonización ahí ingresa en la arena de discusión, no solamente para mostrar los límites, estos a los cuales ha arribado un conocimiento que ya no puede dar más de sí mismo, y que tiene que reconocer, y esta es la segunda parte de, esta, de este diagnóstico que puede hacer la descolonización. Lo que el mundo moderno ha descalificado, ha devaluado, como atrasado, como premoderno, como inferior, en realidad ahora aparece como la brújula que nos está mostrando por dónde ahora debería ir deberían ir las apuestas humanas ante la crisis que estamos enfrentando. Esto quiere decir que lo que la modernidad ha despreciado, las culturas, sobre todo del nuevo mundo, las ha catalogado como inferiores, atrasadas, premodernas, etcétera Ahora nos están mostrando que desde sus cosmovisiones y de las cuales se deducen apuestas políticas, nos está mostrando otra racionalidad, es decir, otro manejo de la razón en términos en los cuales la modernidad nunca ha pensado y nunca siquiera ha advertido su posibilidad real. Por ejemplo, para hacer posible al capitalismo, el mundo moderno, la ciencia moderna, necesitó devaluar a la naturaleza a condición de objeto. este es el concepto de naturaleza, de la natura naturata. De una máquina ante la cual necesitamos saber sus leyes inmanentes, sus leyes internas para poder controlarla, es decir, dominarla. Por eso aparece como un objeto de control, un objeto de, este, de conocimiento para su dominación. Y de ahí es solamente ya un paso lógico para que, su, para que la economía que se deduzca de ese conocimiento, la naturaleza aparezca como mercancía. Las consecuencias de creer que la naturaleza es mercancía, primero, haber, haber devaluado su carácter cualitativo y simplemente haber insistido en su carácter cuantitativo de medición, es decir, la naturaleza también en términos físico-matemáticos como un espacio plano, homogéneo, controlable, etcétera. Las consecuencias de todo aquello es lo que estamos viviendo como crisis climática, como la posibilidad de la, del agotamiento de las condiciones que hacen posible la vida del planeta y en consecuencia la vida humana. Frente a eso, ¿qué concepción de la vida, de la naturaleza, de la naturaleza tenían nuestros pueblos? Para nuestras culturas, nuestros pueblos, la naturaleza no es objeto, no es cosa, menos mercancía. La naturaleza es madre y frente a una madre no hay un sujeto intelectivo que se proponga conocerla para dominarla. No, frente a una madre hay un hijo, hay una hija. Esta relación responde a esa simbiosis que establecen madre hijos porque es una relación lógica circular de lo que le pasa a uno le pasa al otro entonces de ahí qué tipo de vida se deduce de ese conocimiento que se tiene de la naturaleza como madre no se deduce una economía del crecimiento como es el capitalismo se tendría que deducir otro tipo de economía pero, por ejemplo, los pensadores críticos de la modernidad no pueden arribar a aquello. ¿Por qué? Porque ellos parten ya del prejuicio de que la naturaleza es un objeto eh, intelectivo, es un objeto de control, es un objeto de dominio, es una cosa. Entonces, eh, es más posible que alguien que no esté tan atravesado por la cultura moderna, por su civilización, etcétera pueda producir un nuevo conocimiento que aquel que está empapado y atravesado de todos los prejuicios modernos. Por eso nuestros pueblos ingresan a la lucha política desde una constante en toda la historia de sus movilizaciones populares, de sus luchas históricas, que es la defensa de la forma comunidad. Es decir, y aquí este, es desde donde eh, nosotros podemos ya advertir que la forma comunidad es una forma de vida que no es la forma sociedad. La forma sociedad es lo que ha producido el mundo moderno para establecer relaciones de carácter individualista. Es decir, la modernidad produce al individuo. Porque el individuo es aquel que hace posible el desarrollo del capitalismo. Porque el capitalismo necesita eh, individuos sin comunidad. Necesita, eh, si ustedes quieren, sujetos que solo adviertan sus intereses de carácter particular. Y solo eh, desarrollen las posibilidades de satisfacción de sus intereses de carácter particular, es decir, individualistas. Es decir, el individuo es una creación moderna, porque ningún sistema se desarrolla por inercia, necesita impulsores, necesita de sujetos que lo impulsen. Por eso la modernidad genera al individuo liberal, o sea, lo libera de todo tipo de pertenencia a una comunidad a una forma de vida, a un eh, a la naturaleza como madre, etcétera. Lo libera, de, a eso llama libertad el liberalismo. Y producto de esa libertad, ¿qué genera? La soledad atomizada del individuo. Esa, sol, esa soledad atomizada del individuo se eh, traduce en la pérdida de pertenencia, de compromiso con algo que haga posible su relación con, eh, le vamos a llamar acá, con lo cualitativo de la vida. Es decir, un individuo atomizado que solo tiene en cuenta sus intereses particulares, es un individuo que pierde su carácter espiritual. Porque si la vida no solamente eh, es reducida a su cuantificación, sino tiene un carácter cualitativo, esto quiere decir que la vida posee dignidad. Y si la vida posee dignidad, la vida es sagrada. Y consagrado acá, no queremos eh, insistir eh, en primer lugar en el carácter teológico de este concepto, sino advertir que la vida es frágil y es vulnerable. O sea, la dignidad aparece cuando esta fragilidad es vulnerada, cuando esta vulnerabilidad es agredida, es decir, cuando se le fuerza a la vida actuar de modos o a la naturaleza actual, actuar de modos no naturales, como por ejemplo lo hace la agroindustria, el uso de transgénicos y todo añadido artificial que se promueve en la producción eh, de alimento, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de eh, diagnósticos que se puede ir sumando al argumento de la necesidad de pensar de otra forma, nos conduce a la cuestión del método. Entonces, eh, hay, un, hay, una, hay un montón de preguntas que van a aparecer y que están apareciendo en torno al vivir bien, al estado plurinacional, a la descolonización, pero aparecen las interrogantes como una mistura plurificada de todo tipo de este, interrogantes que aparecen. Porque estamos, como decíamos hace rato, no solamente ante la objetividad de la crisis, sino que esa crisis se manifiesta como pérdida de sentido de la propia vida. Y es cuando la crisis se nos presenta ya como algo propio. Y cuando el conocimiento que tenemos no... Este, disminuye el sentimiento que nos produce una vida sumida en una crisis crónica. Entonces decíamos, ¿no? La ciencia está en crisis desde principios del siglo XX. Y, eh, por ejemplo, Husserl decía en las conferencias este, de Viena y Praga, que dio ahí por los 1930s, que se eh, transcribe en este libro suyo, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Entonces, si se dan cuenta, él habla de las crisis de las ciencias europeas ya en los 1930 Un alumno de él, Martín Heidegger, va a hablar ya de este, una transformación en el modo de pensar filosófico que, le, que va a conducir a una ruptura con una tradición metafísica anterior y que después va a ser, eh, va a haber un conjunto de rupturas en la historia de la filosofía hasta los 70s, 80s, cuando aparece la ética del discurso, sobre todo en la obra de Carl Otto Appel. O sea, desde, sufren las dos guerras mundiales, la primera y la segunda. En ese lapso, la propia Europa, que había sido, digamos, el centro de irradiación de este proyecto de dominación, sufre en su propia espacialidad las consecuencias de un proyecto eh, de dominación exponencial que ya muestra en sus propias fronteras lo irracional de este proyecto. Los filósofos más críticos de aquello... Por ejemplo, Walter Benjamin, este, Ernst Bloch en la primera escuela de Frankfurt, el mismo Horkheimer, ¿no? Pero antes de eso, este, para la Primera Guerra Mundial, antes de eso, está Franz Rosenzweig, después está Martin Buber. Es decir, toda esta serie de críticos son los que eh, nos sirven a nosotros para advertir que, al interior de las fronteras, lo que se denomina las fronteras del ser, o sea, la centralidad del mundo imperial, donde prácticamente están este compitiendo por el dominio mundial. Nos sirven estos autores para establecer de qué fueron capaces de advertir los límites. Este, no solamente del proyecto que subyace a, esa, a ese mundo de la vida, a esa, a esa Lebenswelt, sino que también como los límites ontológicos del mundo se conocen como totalidad, vemos también que muchos de ellos no pueden salir de esos límites ontológicos. Y es curioso cómo... Alguna vez alguien decía que los judíos eran como los indios. En América, los judíos eran los indios de Europa, o sea, los despreciados. Eh, muchos de estos autores judíos, por ejemplo, el caso de eh, Walter Benjamin, que escapando del de régimen nazi, muere, en, tratando de escapar, tratando de evadir los controles en la frontera entre España y Francia, etcétera, pero que son ellos los que no, este, si ustedes quieren, nacen dentro de esa totalidad ontológica, los que pueden generar la posibilidad de una crítica a la totalidad en su conjunto, porque arrastran también ellos una tradición que no se subsume dentro de la tradición occidental. La profesora Marta ya me ha hecho la manito, así que voy a ir cerrando esto. Entonces, eh, para nosotros, que no nos situamos existencialmente dentro de los límites ontológicos de la totalidad moderna, no es que es más fácil, pero sí es más posible pensar de otro modo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra propia tradición es tan fuerte, es tan presente, porque, y, y en esto también hay que hacer una, un giro. Eh, y aquí voy a empezar, a, a, porque mañana voy a explayarme más en estas cosas. El pasado para nosotros no está atrás, está adelante. ¿Por qué? Porque el peso histórico que sufrimos, desde la invasión, ha calado una herida que no ha sanado y que arrastramos eso como trauma civilizatorio. Y que eso es necesario de curar, no solamente en el presente, sino en el pasado, porque el presente que está en incertidumbre necesita de un, eh, necesita, necesita de un ámbito que le dé sentido para que esa incertidumbre no se convierta en desmoronamiento existencial. De ese modo, por ejemplo, en literatura se dice, ¿no? el verdadero juez es el pasado, porque cuando tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos, no lo hacemos un futuro que no conocemos, siempre lo hacemos al pasado. Por lo tanto, nosotros es como si viviésemos un pie dentro de la totalidad ontológica moderna y otro pie fuera de ella. En esa frontera sutil es desde donde es posible pensar la descolonización no como una teoría en el sentido osificado del término, es decir, como un sistema explicativo, sino como lo que decíamos, pensar el método. Y aquí voy a adelantar algo que mañana vamos a este, exponer mejor. Lo, cuando decimos, estamos pensando en el método del método, la posibilidad de que nosotros podamos construir un nuevo tipo de conocimiento es posible a partir de situarnos en la existencia que hace posible al existente, que como sujeto concreto tenemos delante nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Mi hermano Juan, Juan José siempre señalaba, ¿no? Una cosa es creer en el indio y otra cosa es creer en lo que cree el indio. Es decir, ¿qué hay detrás de un sujeto? Así como cuando Marx se pregunta, ¿qué hay detrás de una mercancía? Y él dice, pues hay todo el mercado mundial. Pero, ¿qué hay detrás de un sujeto? Detrás de un sujeto hay lo que, lo que ahorita nosotros denominamos en lo que estamos trabajando en el taller de la descolonización, lo que hay detrás de un sujeto es lo que llamamos la ancestralidad sagrada. Es decir, lo que hace posible que este indígena en todas sus luchas haya persistido de modo concreto, insistiendo ante la invasión que no ha cesado porque la invasión ha tenido distintos ámbitos de desarrollo y se ha trasvestido de, de otras formas, pero siguen en el proceso de este, invasión, sobre todo de la subjetividad. Por ejemplo, ayer hablábamos con, con los mayas que nos visitaron. La extirpación de las idolatrías, sacar el alma del cuerpo del indio, que el mismo indio saque su alma y él mismo destruya a sus propios dioses, que era el propósito de la extirpación de las idolatrías, hoy día lo están cumpliendo las iglesias evangélicas. Es decir, el desmoronamiento imperial está haciendo uso de todos sus recursos para restaurar su hegemonía global, su hegemonía de dominación. Entonces, para que nosotros podamos advertir y situarnos de modo descolonizado, por eso siempre digo, ¿no? No, uno no se descoloniza leyendo libritos, tiene que tener uno una experiencia que le permita advertir que la liberación ha, está ocurriendo o va a ocurrir de modo fáctico en uno mismo, que le permita situarse en esa existencia como ancestralidad que hace posible este existente, que insiste en mostrarnos que esa forma de vida, la forma de comunidad, es más racional, es más digna, es más justa que la forma de vida que nos han traído los invasores europeos y que ni a ellos mismos les sirve, porque ahora se está desmoronando incluso todo lo que es la estabilidad que hacía posible la vida del primer mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y que está resurgiendo ahora el Pacífico como un nuevo centro de este centralidad global. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que tener la capacidad de pensar ya no de modo particularista esto que está emergiendo de, nuestro, de nuestros propios pueblos como lo nuevo, como aquello que haría posible no solamente la crítica al mundo que se está viniendo abajo, sino como la posibilidad de pensar esto nuevo que está resurgiendo en el despertar de nuestros pueblos, porque ese despertar no es un despertar coyuntural, es un despertar que está despertando toda esa ancestralidad que hace posible la existencia de nuestro pueblo presente, en su, sobre todo cuando lo advertimos en sus luchas populares. Entonces, situarse en esa existencia, en esa ancestralidad sagrada, en esa antigüedad más, más sagrada, en, esas, en, ese, en ese sagrado más antiguo, lo que llamamos los ancestros, no es, una, eh, no es una opción, no es un procedimiento teórico. Lo, la teoría aquí nos sirve para ser autoconsciente de esa apuesta, que en primera instancia es ética. Y cuando hablamos acá de ética primera, estamos diciendo la ética primera es la crítica originaria que emerge desde el grito del sujeto ante todo sistema que atropella la dignidad de la vida misma. Entonces, esta, este, la descolonización como. El método del método es, en primer lugar, saber situarse existencialmente en eso que hace posible la presencia del sujeto popular, en este caso, lo indígena, que, está, que es, digamos, el sujeto interpelador, crítico, este, superlativamente crítico del siglo XXI, que es básicamente lo que va a poder situar. A, a, todas la, a, a toda la cartografía, si ustedes quieren, ideológica, que ahorita está en juego. Situarse en eso consistiría en pensar radicalmente la descolonización, no como un pensar desde cero o negar todo lo, todo lo, lo que es occidental, etcétera No, sino como hacer posible de que esto que ha permanecido como un continuum en todas las luchas populares, se manifieste de modo definitivo como el locus existencial desde el cual se puede emitir el diagnóstico de la patología del sistema mundo moderno y desde allí hacer posible no solamente la legitimidad de lo que nuestros pueblos y culturas eh, tengan que decir en esta transición civilizatoria, sino además... Otra vez, la validación de lo que el mundo moderno ha despreciado como la brújula actual, desde donde se puede desprender nuevos caminos, nuevas posibilidades y alternativas que el mundo debe emprender para restaurar aquello que el capitalismo y la modernidad están destruyendo, que es sobre todo el carácter espiritual dignificante de la vida, que es lo que estamos perdiendo como humanidad. Bueno, voy a parar acá porque si no me voy a extender más y la profesora Marta me va a llamar la atención entonces muchas, las preguntas algo así sí, sí muchas gracias eh, hermano Rafael Bautista, eh, por estas eh, reflexiones profundas con seguridad pues ha generado una serie de, de reflexiones y bueno aquí van algunas de las preguntas que nos han trasladado en el chat de, de esta plataforma Zoom, Olga Pérez nos plantea, el régimen impone frontera, fronteras político-administrativas, divide los territorios a las comunidades y a los pueblos, construye una regionalización e institucionalidad que sirve a la reproducción capitalistas, las que son apuntaladas por pensamiento dominante. Cómo, logra, ¿Cómo lograr una acción colectiva de los pueblos de Avellala para lograr nuevos pra, paradigmas y procesos de, de, de, de liberación? Eh, por las eh, otras redes sociales de eh, donde estamos transmitiendo... Eh, hay algunas preguntas que las leeré al final. Eh, ser, no tienen que ver con la, con la conferencia, con el título de la conferencia de hoy en la tarde, pero tienen que ver con la perspectiva que usted viene desarrollando. Se las, las leeré al final. Bielman Cifuentes eh, los plantea: eh, Gracias por compartir su pensamiento profundo. Me gustaría una reflexión en relación a la siguiente pregunta. ¿Cómo generar conciencia en las y los colonizados por la religión cuyo horizonte de vida es el sacrificio al sufrimiento para ganarse un paraíso en detrimento de su dignidad y sus derechos fundamentales? Eh, luego eh, hay comentarios, eh, dice, eh, bueno, eh, Rache dice, felicita y plantea que eh, eh, esta coordinación honra los compromisos que la Universidad de San Carlos firmó con los pueblos indígenas, declaración de compromisos de la USAC. Pueblos indígenas de Guatemala, firmado en, context, en el contexto del Año Internacional de las Lenguas Indígenas en 2019. Bueno, vamos a tomar esta, esta felicitación. Yo creo que es oportuno para las autoridades super, superiores de la Universidad de San Carlos, ahora en crisis, ¿verdad? Me imagino que esto fue con el Consejo Superior Universitario. Nora eh, Silvia Coloma, ¿sunay? Eh, bueno, dice, saluda, les al, eh, lo, le mandan saludos y felicitaciones de parte de la Universidad Maya Cachiquel. Bueno, eh, luego hay un saludo en Quechua. Eh, bueno, y las preguntas que se las leo eh, de último, si las puede responder o las quiere responder. Y eh, por ejemplo, dice... Marielo Sobando, ¿puedes abordar sobre el principio esperanza que dejó inédito el maestro Juan José Bautista? Eh, la teoría de las cuerdas podría ser una forma de comprobación de que los seres humanos sí respondemos a un nivel vibratorio, integral y holístico. Estas son las preguntas, eh, maestro Rafael. Este... La primera. Hay una cosa que geopolíticamente hemos podido mm, describir, en los cuales eh, sucede lo que llamamos la reducción de los estados periféricos a una condición eh, periférico satelital. Es decir, eh, los imperios nunca piensan de modo local, piensan, uni, piensan de modo universal, pero nos imponen a la periferia, a los pueblos dominados, a sus estados aparentes, a pensar de modo particular. Si nosotros, los pueblos de la yala, queremos romper esa maldición de que nuestros procesos Surjan, pero se diluyan dentro de las fronteras mismas de nuestros pueblos, de nuestros estados. Tenemos que empezar a pensar de modo universal. Ahora, ¿qué significa pensar de modo universal? Ese es el tránsito en que una cultura pasa a ser civilización. Hay culturas que han desaparecido por involución. Hay culturas que han desaparecido por una y mil razones. Pero hay culturas que han hecho este pasaje que nosotros lo denominamos el pasaje de ser cultura a proponerse como civilización, que se daría en estos términos. Cuando una cultura se da los argumentos necesarios y suficientes para ya no pensar su condición humana como meramente particular, sino como universal, es decir, cuando se empieza a pensar el individuo de esa cultura en los términos de ser humano, es cuando esa cultura se propone a sí mismo un carácter de irradiación más allá de sus fronteras culturales. Entonces ahí produce su universalización. No todas las culturas han poseído esta característica, o no todas han, han, han dado los pasos para iniciar o para estar en este pasaje. Creemos nosotros que nuestras culturas sí lo han dado, y por eso filológicamente podemos advertir que los conceptos que nuestras lenguas han desarrollado no solamente describen las características particulares de humanidad que poseían nuestras culturas, sino estaban pensando ya lo universal mismo, decir algo válido no solamente para la etnia, sino para la eh, humanidad en general. Si en esos términos, hay un concepto aquí que se denomina la diplomacia de los pueblos, que nunca se ha logrado efectivizar. ¿Por qué? Porque tampoco ha habido condiciones de poder trabajar epistemológicamente este concepto. Pero nuestros pueblos, desde, desde los Inuit de Alaska hasta los Selman en Chile, poseen analógicamente eh, concepciones desde las cuales se puede tejer una propuesta de carácter universal de este lado del mundo y que tejan, llamaremos así, la urdimbre necesaria para que nuestros procesos ya no estén tan distanciados uno del otro sino que incluso nuestros propios procesos de liberación popular este, generen cordones geoestratégicos de carácter también geocultural que nos permitan establecer una liberación definitiva en toda la Via Yala. Ahora, por ejemplo, que estamos ante la decadencia del imperio este, norteamericano, la única posibilidad que tiene ahorita el imperio, lo que llamamos el estado profundo, de reposición de su carácter imperial es Latinoamérica. Lo dijo ya Laura Richardson, la jefe del Comando Sur, de que ahorita para ellos, sobre todo para los sectores más radicales en la administración actual de la Casa Blanca, no importamos como humanidad. Solo les importa y les interesa nuestros recursos estratégicos, el agua, el gas, el litio, los minerales críticos, etc. Si no les queda otra, ya este, prácticamente los BRICS, sobre todo Rusia y China, ahorita están apuntalando un nuevo orden mundial y que ya tiene una cartografía establecida que está imposibilitando. El retorno, por ejemplo, del de este, imperio norteamericano en todo lo que se llama el este proyecto llama del Gran Medio Oriente. Le queda Latinoamérica. Por eso nuestros procesos no pueden quedarse en su localismo. Y aquí hacer uso del concepto de diplomacia de los pueblos significa para nosotros o debería significar para nosotros que nuestras luchas populares ya no pueden estar divorciadas unas de las otras. Necesitamos generar aquello que las propias repúblicas desde la independencia de nuestros países han generado como eh, fronteras de este, de disrupción de los lazos comunicantes que poseían nuestras culturas en el Avia y Ala como un conjunto mancomunado de pueblos que habían denominado esta parte del mundo como tierra madura. Necesitamos restituir ese carácter conjunto este, eh, mancomunado de todos los pueblos de la Via Yala, incluso en los Estados Unidos de los pueblos indígenas eh, que están ahí en el Canadá, porque no hay otra de que estamos en un tiempo en el cual una liberación solo va a poder ser de modo continental. Y ahí eh, los retos para las luchas populares, sobre todo indígenas, en nuestro continente son fundamentales a la hora de ya no permanecer en la resistencia, sino pasar lo que ha sucedido en el pueblo boliviano con la eh, propuesta del Estado plurinacional como superación del Estado-Nación moderno-liberal. Es pasar de la resistencia a la transformación. Y esto es eh, empezar a cuestionar definitivamente el eurocentrismo de nuestras izquierdas para mostrar definitivamente de que ahorita el sujeto del cambio ya no es el proletariado inexistente ya en nuestros países, sino el sujeto indígena, lo que llamamos acá el sujeto plurinacional. Entonces esto, esto es el motivo de una charla de carácter geopolítico, de carácter también geocultural y geoestratégico en torno a la manifestación de que nuestros procesos ya no pueden quedar separados unos de los otros, sino que tienen que apuntar a una liberación continental, porque de otra forma también todas nuestras experiencias van a quedar reducidas a su singularismo, pero sin ningún tipo de irradiación más allá de sus fronteras. Ahora, las otras... Este, ahorita, eh, Walter Benjamin, y también esto para responder esto del principio de Esperanza. Eh, Walter Benjamin. Este es quien en las en, bueno los pocos trabajos que la podéis desarrollar es el que ha llamado la atención en torno a el capitalismo como religión que también lo desarrolló Ernst Bloch y este fue un hallazgo que mi hermano lo comunicó alguna vez en una de sus conferencias que dio en Venezuela eh, hoy en día Todas las espiritualidades están siendo amenazadas por esta espiritualidad anti-espiritual que como religión mundana aparece como economía, que es el capitalismo básicamente. Es decir, el capitalismo es ahorita la religión sustitutiva de la mundanidad moderna. Es decir, se ha desplazado a Dios y se ha puesto al capital y al mercado, el mercado como... Este, el santo sanctorum y el capital como la divinidad misma, ante el cual todo el mundo se inclina como un dios sustitutivo, como una divinidad sustitutiva. Esto hace que eh, la vida misma se interprete y se conciba como un literal sacrificio. Por eso a los pobres se les eh, inculta una religiosidad de la aceptación de todo porque supuestamente esto les conduciría a una, a, a un, a una vida gratificante en, más allá del mundo. Pero est esto es parte del pensamiento conservador que hace que el pobre se convierta en lo que llamamos, no en el mito, o el, perdón, en esto que se llama el, el síndrome de Doña Florinda, el pobre que odia al pobre mismo y se desvive por el rico. Eso parte, eso forma parte de la idiosincrasia religiosa actual que lo promueven, sobre todo las iglesias evangélicas, que no en vano han nacido en el imperio y que se diseminan por toda Latinoamérica para apagar el carácter revolucionario del pobre, para apagar su carácter crítico, para distrarlo de tal forma de que acepte de modo resignado, por eso es una religión de la resignación, el mundo que le ha sido impuesto. Desde interpretar la vida como literal sacrificios es, es coherente con esta religiosidad eh, de, la, de la resignación. Por ello, este, trabajando las obras de Bloch y de Walter Benjamin, mi hermano trabajó esto, de eh, hacer de la esperanza. Sabemos que Bloch tiene su librito de Das Prinzip Hoffnung, un principio nodal desde el cual puede advertirse aquello que Marx había trabajado como uh, su método dialéctico, en lo que también Hinkgelamert había eh, desarrollado como el método dialéctico como teoría del fetichismo. Esto quizás mañana lo podemos ir amplificando más. Pero tiene que ver con él, este, la tematización de los modelos ideales. Esto pero requiere algo más de, de tiempito y, si me permite, el que ha hecho esta pregunta mañana podemos ahondar más al respecto porque requiere una contextualización al respecto. No sé qué otras preguntas más. Eh, sí, eh, sí, maestro, eh, son las, le comento aquí, hora Guatemala, son las 19 y 7. Eh, ¿podré, podremos dar otros 10 minutos, preguntas. Okay. 10 sí, minutos. Bien. Sí, eh, hay una serie de preguntas, eh, puede, eh, le, bueno, leeré algunas. Eh, Guadalupe Post eh, nos dice, ¿cree que las culturas se globalizan y cómo saber que son culturas que van por el camino a la descolonización? Eh, Alicia Herrera eh, nos dice, considero importante hacer énfasis en pensadores de los pueblos originarios. ¿Nos podría compartir algunas referencias? Eh, Cese Asturizaga eh, dice, nuestros pueblos ancestrales siempre tuvieron sus terribles pachacutes, así como sus pachacutes, está registrado en sus mundos míticos. Este caos que estamos viviendo en este tiempo, ¿acaso no puede ser un necesario pachacuti? Y bueno, esas son las que... Y luego aquí en, en, la, en Zoom nos dice... Eh, Mario Sosa nos dice, y no le parece que el proletariado en el contexto boliviano está presente a través de las comisiones obreras bolivianas que han hecho parte protagónica del proyecto de estado plurinacional en ese país, hermano? Estoy de acuerdo en que los pueblos indígenas son sujetos que son, sujetos que son y deben ser protagónicos del proceso emancipatorio, pero ¿sería posible el proyecto emancipatorio sin el campesinado mestizo, sin los obreros de la ciudad o en diáspora, sin las organizaciones de mujeres y feministas? Estas son las, las preguntas que hay. Más. Ya, en la primera, este... Alguna vez había señalado de que el conocimiento que ahora puedo este, exponer y que ha producido, digamos, no solamente la ruptura con el conocimiento hegemónico, sino la posibilidad de transitar hacia la confección de nuevos conceptos y categorías, nuevos modos de pensar, el método, la epistemología, etcétera, no se los debo ya a la academia, sino que es, digamos, también la apertura necesaria que uno debe adquirir como experiencia de vida cuando se es capaz de este, ya no someterse a la dictadura de los libros. Alguna vez, por ejemplo, yo asistí como comentarista a la presentación de una obra de, este, sobre Dussel. Y esto es usual en casi todos los pensadores en la academia. Es decir, cuando todos los reducen a la lógica teórica. Y creen que lo que un autor puede decir es básicamente lo que se deduce de las lecturas que ha hecho. Ahora, eso es un reduccionismo. Porque eh, por más que yo siga las lecturas que ha he hecho un autor, mis consecuencias nunca van a ser las mismas. Me van a, me pueden llevar a otro lado porque nadie tiene las mismas preguntas. Y lo que en definitiva hace posible que nosotros tengamos preguntas a determinado autor es nuestra propia biografía. O sea, la, la biografía de un autor es, es fundamental a la hora de saber cuál es su problema fundamental. ¿Qué es lo que está trabajando como contenido de su obra? Por eso, un, una obra de un autor determinado no se reduce a las lecturas que ha hecho. Entonces, cuando a mí me dicen referencias ancestrales, bueno, pues, yo tengo eh, montón de, ¿qué se llama?, de trabajo y horas de diálogo, discusión que he tenido con amautas, con yatiris, con sabios de nuestras comunidades, etcétera y que he encontrado cosas que en ellos que solo he visto en obras místicas de las más elevadas que he podido conocer y que me han llegado me han llevado a abrirme a ese tipo de conocimiento. Incluso si les dijese, ¿no? Este, esa autoatribución que hace todo pensamiento pedagógico de creer de que la pedagogía es un acto meramente humano, ¿no es cierto? Para, nos, para nosotros la naturaleza no es solo paisaje, es memoria, y por lo tanto nosotros nos podemos relacionar de modo pedagógico con el árbol, con el cerro, con los animales, porque para nosotros no son entidades este, enajenadas de nosotros mismos, son parientes, por eso hablamos de comunidad de parientes, y como comunidad de parientes hablamos de que el árbol no es solamente un árbol, el cerro no es solamente cerro, son ancestros. Ustedes, por ejemplo, van a ver algunas fotos ahí, este, bastante curiosas que aparecen en algunas redes, en que las formas de nuestras montañas, si se las ve de carácter horizontal, son perfiles humanos. Y eso nos lleva a pensar de que, bueno, pues, o sea, es la naturaleza misma, o sea, nosotros la llamamos la Pachamama, la que recibe a nuestros muertos para que se conviertan en ancestros, para que formen parte de nuestra vida y que nos acompañen en este sendero que conocemos como la vida, este, como la existencia que tenemos, ¿no? Entonces mis referencias, este, ahí a partir, no sobre, perdón, mis referencias eh, no solamente de autores como por ejemplo el Inca Garcilaso, qué sé yo, el el, el propio Juan Santa Cruz Pachacuti. El, acá, por ejemplo, la labor pedagógica que han cumplido Abelino Siñani, este, los que han redactado el manifiesto de Tio Anaku, Leandro Nina Quispe. Es decir, hay mucha gente que Por ejemplo, alguien que, que sería bueno que lo trabajen incluso en otros lados, ¿no? Gamaliel Churata, por ejemplo, este peruano que, que tra ha trabajado cosas que después se han ido ilvanando como pensamiento indígena, pero que lo trabaja de modos mucho más propositivos. Este, son algunas de las referencias, pero aún esas este, no logran, digamos, eh, subsumir todo aquello que poseemos como vivencia y que nos lo ofrecen, no solamente el diálogo que uno tiene con estos sabios que nuestros pueblos todavía generan y que están presentes, no son cosas del pasado, sino también el mundo de las ceremonias y de los rituales, que también eso es fundamental a la hora de pensar el método. Por eso mañana vamos a explayarnos más en la cuestión del método del método y eso de situarse en la existencia que hace posible al existente concreto que tenemos delante. Es eso, eso por otro lado. Bueno, la pregunta de qué si esto que estamos viviendo no puede ser un necesario pachacuti. Bueno, eso es eso decirlo así eh, es fácil, pero nos estamos enfrentando a algo muy grave. Es decir, es, eh, hay veces la gente no tiene conciencia de la real envergadura de lo que puede desatarse si, por ejemplo, estalla un conflicto nuclear. Es decir, una cosa es vivir crisis necesarias, que uno lo manifieste en la propia vida. En la propia vida es necesario atravesar crisis. Pero otra cosa es advertir la posibilidad del fin de la vida. Eso es otra cosa. Eso no es una crisis regular o normal, si ustedes quieren, entre comillas. Eso sería algo gravísimo. O sea, nos estamos enfrentando ante la posibilidad del fin de la vida. No sabemos a ciencia cierta ahorita, por eso en, en el ámbito de la geopolítica muchos son conscientes de que adolecemos de un modelo explicativo que dé razón de qué es lo que realmente está pasando en las apuestas, sobre todo financieras, y que este, están descolocando las posibilidades de transición a un mundo multipolar. La ausencia de aquello delata de que no solamente estamos ante eh, la, la emanación de decisiones totalmente irracionales, sino sumamente siniestras. Desde eh, este ejercicio militar de disuasión militar que ha sido conocido como cuarentena, este, hemos visto cómo... Los poderes fácticos mundiales han diseñado toda una estrategia para mostrar cuán este, disciplinada está la humanidad en torno a los relatos y las narrativas que promueven los poderes fácticos a nivel mundial. No solo porque tienen todos los medios posibles para hacer creíbles todos sus relatos. Sino porque está tan naturalizada la visión imperial en uno que podemos hablar de una geopolítica del sentido común. Cuando se internaliza hasta, eh, qué sé yo, las, las diatribas del propio imperio en nuestras propias vidas, es cuando uno, uno se da cuenta de cuán internalizada y cuán naturalizada está en uno la percepción imperial, incluso de su propia crisis cuando las clases medias urbanas salen en defensa de aquellos que los empobrecen, de cómo las clases medias eh, sostienen sus propias expectativas en la famosa meritocracia, que es un puro relato ideológico, además de racista, porque se establece en torno a estructuras consolidadas de modo clasificado y racial también en nuestras sociedades, etcétera. Uno se da cuenta de que, este, la humanidad ahorita eh, es capaz incluso de percibir y de autopercibirse su propia destrucción como la normalidad misma. Y eso es grave. Y eso es grave porque estaríamos eh, prácticamente sosteniendo aquello que señala Hinkelamer como el, el suicidio colectivo de la humanidad, eh, lo estaríamos eh, vivenciando como algo aceptado, como algo resignado, como una fatalidad que, ante la cual yo ya no pueda hacer nada y simplemente gozar los últimos momentos de vida que pueda tener. O sea, eso ya no es un pachacuti. Eso incluso ya no pasa por la normalidad en la cual se sitúa esta regularidad de la vida que este, posee sus, sus propios momentos críticos. Esto ya es algo completamente anormal y escapa a, a toda este, a toda regularidad que uno podría este, reconocer en el movimiento mismo de la vida. Este, después, bueno, cuando decimos nosotros, el sujeto del cambio es el proletario, no estamos negando al proletario, estamos diciendo lo siguiente. El proletario es aquel que ya ha sido subsumido dentro de la lógica del sistema económico, dentro de la lógica del, del capital. Pero antes de ser proletario, este, sobre todo, el proletariado de nuestras tierras, ¿de dónde proviene? Proviene del campo. Es decir, antes de ser proletario, no es un ente abstracto de carácter universalista, no. O sea, no es un significante vacío, es un sujeto concreto. Los, el proletariado de nuestros países nace del empobrecimiento del campo, es decir, del, del empobrecimiento del indígena. Antes de ser proletariado, primero ha sido un ser humano que tenía una cultura, que tenía una cosmovisión, y que a la hora de ser subsumido dentro de la maquinaria de la lógica del capital, fue privándosele de esas referencias que hacían posible su vida de modo digno, porque poseía una historia propia, una cultura, etcétera, y que en el momento de su subsunción como un subalternizado, pierde todo aquello y aparece como individuo. Y que incluso en la maquinaria social del capital, si es que asciende socialmente, lo hace de modo individual. Entonces, lo que queremos decir acá, no estamos negando de que el proletariado sea un actor este, estratégico. Estamos diciendo que el proletariado no nace de la nada, sobre todo en nuestros países. El proletariado nace del empobrecimiento del campo que necesita producir el capital para que estos asistan como empobrecidos a las ciudades en busca de sobrevivencia, toquen las puertas de las fábricas, de las empresas y generen lo que se llama el, eh, el desarrollo de la lógica de valorización del valor del capital a costa de la vida misma, de la dignidad de la persona, etcétera, etcétera. Entonces, no nos malinterpreten. Cuando decimos que el, el sujeto del cambio ahorita no es el proletariado, no estamos negándole, estamos diciendo que el proletariado mismo contiene como contenido histórico esta pertenencia esta, este origen que permite una singularidad que no la posee el proletariado europeo, por ejemplo. El mismo Marx, cuando habla de contradicciones dialécticas, le vamos a decir de primer grado, aunque él no utiliza esta palabra. Cuando dice él, eh, el capitalismo de Inglaterra, que es el capitalismo que él estudia, no es el mismo que el que está presente en Francia o en Alemania. Por lo tanto, el proletariado de esos países tampoco es el mismo. Y si, y si no son lo mismo, peor pues el proletariado de, en Latinoamérica, por ejemplo. Es otro tipo de proletariado. Entonces, distinguir el carácter singular que posee el proletariado de nuestros países significa ir más allá de la apariencia y situarse en ese ámbito sustantivo que ha hecho posible su aparición en el sistema económico. Es desde ahí que podemos empezar a preguntarnos, bueno, pues de dónde aparece este existente y qué hace posible su vida, qué hace posible su condición humana. La misma Domitila Chungara, una líder minera, ella misma decía, nosotros los mineros tratábamos mal a los campesinos, que eran quienes nos alimentaban. Si no fuera por los campesinos, ni siquiera nosotros los los mineros, hubiésemos sobrevivido. O sea, ella misma se está dando cuenta de que ahí quien hace posible la vida del propio estamento obrero son aquellos de los cuales ellos mismos han provenido, pero que después, por la maquinaria social, este, económica, que también es una ma maquinaria, vamos a llamarle, cognitiva incluso, hace que los procesos de racialización genere este divorcio entre el proletario y el eh, indígena del campo. Y esto, en vez de lograr alianzas estratégicas, ha producido divorcios de carácter conveniente para la reproducción del capital, de la economía, de, del capitalismo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí eh, hay mucha tela por cortar y no, no podemos reducir esa discursividad que ha generado el marxismo del siglo XX en torno a una figura discursiva, retórica, del proletariado sin contenido nacional. Recuperar al proletariado con contenido nacional es ahorita una labor que debería incluso el marxismo enfrentar ahorita para un poco también remediar ese tipo de eurocentrismo en el cual ha caído el marxismo en todo el siglo XX yo creo que ahí sí, o hay algo más. Sí, eh, creo que hasta aquí llegamos eh, maestro Bautista eh, no tengo otra pregunta aquí a la vista pero en todo caso recogeremos las que hayan, se hayan ventilado en, otros, en, los otros, en las otras redes sociales y bueno eh, agradecerle eh, profundamente las reflexiones profundas eh, yo eh, recojo de manera ahí sintética algunos eh, algunos aspectos eh, relevantes de su, de su conferencia que creo que esta nos plantea a nosotros el desafío de trabajar una agenda política académica, que es la apuesta del programa Ciencia y Tecnología Maya de cómo estar, estar haciendo alianzas tanto a lo, inter, a lo interno como externo de la universidad y fundamentalmente la relación con nuestros pueblos. Esa relación con nuestros pueblos eh, implica así una descolonización eh, que va, va a costar, es cuesta arriba. No obstante, es esta universidad la que forma eh, casi alrededor de 200 mil estudiantes. Es una, es no, no es una masa crítica, sino que es una, es una masa que eh, por las crisis de las ciencias, que eh, como usted bien lo dijo, sustenta pues, las lógicas de la dominación. Eh, nos quedamos con estas, con algunas de estas reflexiones. La descolonización implica situarlos en el, en el ámbito de la filosofía Esto está relacionado con la superación del modo eh, particularista de pensar. Eh, este modo particularista también está relacionado con el método, ese método de un, de, para producir nuevos conocimientos y un, un método que eh, que se relaciona con, con situarlo, dice que en, eh, en la existencia. Esa experiencia vivenciada eh, con la vida para afrontarse la vida, reconocerse ante la vida, yo creo que algunos de los que abanderamos este proceso de descoloniz descolonización del ser, del pensar y del poder, eh, sí lo, lo hemos vivenciado y lo entendemos de qué se trata. Otro elemento importante es comprender la ancestralidad